Vamos a hablar acerca de nuestras represas. Ha habido mucha especulación en torno al nivel que eh, tienen en este momento nuestras represas, al porcentaje de agua que tenemos, a los riesgos que esto podría generar. Eh, arranquemos de inmediato. ¿Cuál es el estado, por favor, interventor de nuestras represas? Bueno, informarle a toda la población, a los dos millones de habitantes que atendemos, eh, en la actualidad tenemos... 26 millones de metros cúbicos, pero con las lluvias que hemos tenido el día de ayer y la noche, hemos subido eh, 600 metros cúbicos adicionales, ¿no? Es lo que hemos podido contabilizar. Hemos llegado a un pico más bajo el 2022 a 22 millones de metros cúbicos en nuestras 10 represas. Ahora estamos recuperando, pero estamos haciendo las medidas para poder llenar en su máxima capacidad nuestras 10 represas. Tenemos una capacidad de almacenamiento de 62 millones de metros cúbicos, ¿no? Adicional a esto, tenemos 64 pozos en la ciudad del Alto que hacemos una aducción de 16 millones de metros cúbicos. Entonces, aparte de eso, eh, ya prevendo que puede ser corto el periodo de lluvia, estamos perforando ocho pozos más adicionales. Con eso vamos a llegar a 20 millones de eh, metros cúbicos en en eh, temas de pozos nada más, ¿no? Pero en temas de las depresas estamos haciendo otras aducciones, inyectando recursos como el bombeo de Guayara, eh, entrada Pongo a los Yungas, como el, la habilitación del canal de Estrellani, el, la aducción de Palcoma y ahora una nueva aducción que hemos tenido el día domingo, un acuerdo con la comunidad de Guayara del río Undoavi, Ahí estamos haciendo una aducción de 100 litros por segundo. Con todas esas medidas adicionales, estamos recuperando nuestras represas. ¿Para qué? Con el único propósito de garantizar este suministro de agua, tal como nos ha encomendado nuestro presidente Luis S. Catacora, donde nos dijo a hay que inyectar recursos. Y de esa manera lo estamos haciendo, ¿no? Interventor, este tema de los pozos y las aducciones que se vienen realizando es una medida preventiva en nuestra ciudad y desde cuándo se aplica, por favor? Bueno, estas medidas, en caso fuera, hemos tenido una, una firma de convenio con Senami, con donde nos han pronosticado que el periodo de lluvia será corto. Entonces, tenemos que nosotros ya adelantarnos si es que es corto, porque a veces el pronóstico no es tan certero, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos poniendo todas estas medidas técnicas y otras aducciones para llenar a nuestras represas, otra perforación de pozos para poder ya satisfacer a la población. Decir que la ciudad del Alto, el 35% se suministra de la perforación de pozos, no agua subterránea. Entonces, estamos trabajando en ese aspecto. Pero todo esto, eh, hay que ser conscientes, todos los bolivianos, la humanidad, somos culpables todos nosotros de haber contaminado nuestro medio ambiente, el calentamiento global, es ahora son las consecuencias este el retraso de las lluvias ya no es un periodo constante en esta época, el deshielo de nuestros glaciares, que ya no tenemos eh, nuestros cerros ya con ese manto blanco, entonces realmente es preocupante. Acá tenemos que trabajar todos conjuntos, yo no digo que el interventor, el ministro, eh, somos culpables, somos todos, pero también... Todos tenemos que ser responsable de recuperar, de hacer descansar nuestra madre tierra. Nosotros cada 15 días hacemos la limpieza de nuestra represa que está en Sada Las Yungas, donde estamos haciendo platos desechables, bolsas. Entonces, queremos decir a la población, por favor, cuidemos nuestro medio ambiente, cuidemos el agua, cuidemos la vida para nuestras nuevas generaciones, ¿no? Sí, se requiere muchísima conciencia, sin duda, Alguna de el no contaminar, que es lo que usted decía, hay mucho turismo ahora muy cerca de esta represa que está al ingreso de los yungas de La Paz, hay mucho turismo y lamentablemente estas personas no toman conciencia y dejan todo este tipo de material en inmediaciones de la represa. Y también, algo fundamental, hay que generar conciencia en el uso del agua, el no despilfarrar el agua, que es algo muy común y que la gente lo toma como si nada, deja abierta el grifo eh, horas cuando uno está realizando la limpieza, ya sea un lavado de dientes, una ducha por un tiempo de demasiado largo, entonces hay que tomar conciencia. Pero, interventor, se hablaba de que nuestra represa, por ejemplo, la de Jampaturi, estaba a un 40% de su capacidad. ¿E ¿Esto ha aumentado con la última lluvia y las nevadas? ¿O esto vamos a irlo viendo todavía gradualmente en los próximos días? Bueno, ha aumentado pero no es significativo, ¿no? Pero eh, tenemos eh, la firme esperanza que va a eh, empezar a llover. Decirle eh, con todas esas medidas, a nuestras empresas estamos cesando las compuertas para que se puedan eh, llenar, ¿no? Por eso estamos aprovechando el agua que estamos trayendo de Palcoma, 500 litros por segundo, ¿no? Pero de nuevo recalco, ¿no? lo que dijo, hay que empezar nosotros a ser conscientes en cuidar. Por eso estamos nosotros planteando que se incorpore en la currícula del estudiante el cuidado del agua, el cuidado del medio ambiente. Haremos circuitos de recorrido a nuestras represas a nuestras plantas de tratamiento. El día lunes en la Ciudad del Alto, conjuntamente con otras autoridades, estamos en una unidad educativa donde estamos planteando, también estamos regalando souvenirs de concientización, ¿qué pasaría?, si no tuviésemos este líquido elemento que no es renovable, realmente aquí no hay una fábrica de agua, aquí lo que nosotros hacemos es el tratamiento del agua, esto es un recurso natural y tenemos que empezar a cuidar, si bien nuestro gobierno a la cabeza de nuestro presidente Luis Arce Catacora está encarando el proyecto más grande a nivel nacional, el proyecto multipropósito que está ubicado en los municipios de Pucarán y Batallas, ese proyecto tiene un costo de mil millones de bolivianos, pero con la diferencia de que 500 millones va para riego tecnificado y 500 millones para agua potable. Con esto estamos pretendiendo garantizar el suministro de agua a toda la población alteña, a los ocho municipios, 35 años adelante. Está ahorita en la actualidad en operación, un 70% de avance. Esperemos entrar en operaciones el 2024 para de esta manera. También darle tranquilidad a la población, no vulnerar ese derecho que tiene el artículo 373 de nuestra magna condición política del Estado, el derecho al agua. Pero eso no implica que podamos desrochar. En esta época de carnavales hemos sacado una resolución a la cabeza de nuestro ministro Juan Santos Cruz, la resolución 033, donde se prohíbe el mal uso, el desroche del agua, ¿no?, por algunos vecinos o por algunos malos usuarios que se tiene Porque esa agua potable no es para jugar, esa agua potable es para el consumo humano. Entonces, tenemos que ser responsable en los mismos hogares. Identificamos gente o personas que estén haciendo un uso indiscriminado del agua sin control, nosotros de una tarifa solidaria que gozan, les migraremos a una eh, categoría eh, comercial, ¿no? Si pagaba 1.78 el metro cúbico en la actualidad, bueno, pagarán pues 10.50 como un, no, una actividad comercial. De la misma manera, conjuntamente con ustedes, que se haga eco, las construcciones anteriormente, nosotros tenemos que ir en sí, como decir, a rogarle que vengan a cambiar su categoría. Ahora no, se ha cambiado la normativa. Toda construcción que se tiene que hacer tiene que venir a EPSAS a solicitar que va a empezar su construcción. Es que no puede ser. Que estemos mezclando cemento con un agua potable. Eh, cuando tengo una construcción, vamos a migrarle de una categoría eh, solidaria a una categoría comercial mientras dure la, la construcción. De la misma manera en los lavaderos. Acá tenemos que trabajar todos conjuntos y ustedes realmente, si no fueran los medios de comunicación, medios radiales, televisivos y sedes, no podemos llegar a la gente para que realmente se vuelva consciente y sea un hábito el buen uso y el reciclaje del agua, ¿no? Interventor, ¿desde cuándo ya se va a realizar o ya se está realizando este tema del cambio automático de tarifa solidaria a tarifa comercial? Porque bueno, hemos visto que la cantidad de eh, lavaderos de autos se ha incrementado considerablemente en nuestra ciudad. Las construcciones también, por supuesto. Eh, ¿Esto ya se está aplicando en la ciudad? Estamos a la espera del reporte de, la, de las alcaldías, tanto de La Paz, a Achocalla... El alto, ¿no? Hemos tenido una reunión técnica con el alcalde uh, Arias y donde se ha dispuesto a podernos brindar la información de aquellas construcciones ilegales, ilegales, de la misma manera de los lavaderos. Esto nos va a permitir actuar inmediatamente. Por eso digo acá, tenemos que actuar todos los niveles de Estado la gobernación, los municipios, la APS, y por ende estará también EPS haciendo sus recorridos en, en esta época de carnavales. Pero no solo en esta época, tenemos que ya que se vuelva un hábito, ¿no? El tema de no estar duchando prolongadamente, de no dejar el grifo abierto, de no estar llegando a nuestros jardines con un agua potable, de no estar eh, lavando el auto con la manguera. Entonces, muchas actividades que debemos empezar a concientizar. En ese sentido, nuestro plan este año es entrar también a los diferentes barrios, distritos, con una concientización, haremos talleres conjuntos con las amas de casa, con los vecinos, y a la par, le digo, ¿no? vamos a incorporar un programa de género donde queremos que la mujer aprenda el tema de plomería y por qué no decir mañana pasado sea parte del equipo de, de EPSAS, de la familia EPSAS, porque... EPSA eh, pues es el pueblo paseño del pueblo alteño y de los ocho municipios, ¿no? Sí, definitivo, un plan integral que se está trabajando y que usted nos da a conocer, eh, Interventor. Eh, usted nos da a hacer referencia que en este momento tenemos 26 millones de metros cúbicos en nuestras reservas, tenemos una capacidad que llegaría hasta los 62, pero el consumo es muy acelerado. Eh, ¿De cuánto estamos hablando aproximadamente de consumo que tenemos por día, Interventor? Tenemos 250 mil metros cúbicos por día, ¿no? Al mes producimos 7.100 millones de metros cúbicos. De esto, solo facturamos 5.4 millones de metros cúbicos. ¿Qué quiere decir? Que casi 2 millones de metros cúbicos no cobramos que va en un agua no facturada. ¿Qué quiere decir? En conexiones clandestinas, en tuberías que datan de año, en desperdicio... Entonces, por eso, nosotros como EPSA, si bien tenemos la tuición hasta el medidor de llegar para posteriormente en la red principal hacer los mantenimientos, pero nos estamos ampliando. A veces el vecino no tiene tal vez la economía suficiente o no tiene un plomero conocido. Nosotros, si el vecino nos permite, vamos a poder ayuda con el vecino que nos permita entrar y revisárselo su tubería, su grifo, en qué estado está, y le diremos un informe cambia esta tubería, cambia este grifo, de esta manera también hacer ese tema de ahorro, porque a veces vecinos se alarman, no, nos dicen, eh, mi factura llegó a 50 bolivianos el anterior mes y ahora me llega a 150, ¿qué está pasando? Entonces ¿tienes? Pero el problema es que tiene filtraciones. Entonces, todos esos trabajos los estamos haciendo, ¿por qué? Porque el pueblo paseño se merece que su EPSAS esté en su hogar, esté velando siempre el bienestar del, del paseño, paseña, porque así vamos a trabajar. Realmente hemos sido eh, reconocidos a nivel internacional y el pueblo paseño, EPSAS, el trabajo mixto que aplicamos cuando queremos un agua potable. ¿Qué hacemos? El, el vecino cava, escava, hace su mano de obra y nosotros le ponemos la tubería, la supervisión técnica y ejecutamos nuestros proyectos. ¿no? Eso realmente ha dado mucho que hablar ¿no? a nivel internacional, su producto de eso hemos sido invitados el mes de junio del anterior año al país de Colombia, donde han participado 20 países y donde nos han dicho cómo han, cómo han logrado ese trabajo conjunto con el vecino, porque generalmente el vecino quiere todo que se le dé, ¿no? Entonces, ahí yo digo, el pueblo paseño realmente es consciente y tengo la esperanza que también de esa manera cuidaremos el medio ambiente, cuidaremos el agua, reciclaremos el agua, el... El cepillarse el diente mismo será pues en un vasito para poder cepillarse, el periodo del de, tiempo de ducharse también sea corto, no estemos ahí por relajarse media hora, no. Entonces eso a que, que se vuelva un hábito, es lo que estamos buscando y nuestros aliados principales serán pues nuestros estudiantes y por ende los medios de comunicación porque no podemos llegar si no eran ustedes, ¿no? Definitivamente la educación es fundamental. Para complementar ese tema, ¿qué se está haciendo para identificar y cuál es la sanción en caso de que existe una conexión clandestina de agua que usted nos dice hay muchas en la ciudad? Exacto, nosotros ya estamos identificando, estamos en una multa, sí. pero también esto debemos reconocer te ponen muchas trabas anteriormente, EPSAS es que eh, traiga el título, que traiga el no. Eh, el testigo, pese que ya estás dando tu minuta de transferencia, pero te, met, te meten muchas cosas y realmente a veces al vecino ya no sabe qué hacer. Y tú mismo le obligas a que a veces pueda hacer, porque el, el agua sin agua no, se, no hay vida. ¿Qué hemos hecho? En aquellos lugares donde tiene, basta su minuta y nosotros instalamos. no En aquellos lugares que no tienen título propietario, como en la ciudad del Alto, nuevos barrios, y tienen en problemas, ¿qué estamos haciendo? Al dar el agua no estamos dando la la, la titulación de su predio. Lo que estamos haciendo es no vulnera el derecho. Entonces, que hemos optado de que haga una declaración jurada y una certificación de su presidente de zona. ¿no? Con eso estamos ingresando. Si el momento que la vecina o el, el propietario pierde, pues, tal vez tiene una demanda, no sabemos, nosotros agregamos a medidor lo trasladamos aquí legalmente. Lo que no queremos es, hay gente que vive durante 10 años, 5 años, sin este líquido elemento. Y ahí, ahí se ocasiona el tema de estas conexiones clandestinas. Pero también esto va acompañado a malos funcionarios de EPSAS. Debo reconocer malos funcionarios de EPSAS que mi misma gente va a hacer las conexiones a veces a las 12 de la noche. Estamos identificando, están con procesos. No son todos, son algunos malos funcionarios, ¿no? Por eso yo les digo a los vecinos, no caigan en eso, más bien hagan las denuncias, como ya hemos eh, recibido varias denuncias, porque esto hace un daño, uno a la empresa, uno al pueblo paseño, porque nosotros funcionamos con el pago por el servicio que damos. ¿no? Interventor, ya para ir cerrando la entrevista, por favor, reiteremos cuál es el nivel de nuestras represas, a qué porcentaje estamos y la recomendación. Que usted ya la hacía al iniciar esta entrevista, por supuesto, estamos ingresando al mes de febrero, mes de carnaval, ya se ha logrado generar algo de conciencia en el juego con agua, pero esto hay que incidir todavía para evitar que se realice, tomando en cuenta eh, lo importante que es el agua potable y no puede ser utilizada en juego o en otro tipo de eh, actividades que generan derroche de, esta, de este líquido que tenemos y que además, usted lo decía tiene una tarifa solidaria en nuestro país. Por favor, si podemos para el cierre reiterar esto, interventor. Bueno, decirle a la población, eh, sí, ahorita estamos con 26 millones de metros cúbicos el reporte hasta ayer de, a las 8 de la mañana. Hoy, con toda esa lluvia, hemos tenido 600 mil eh, metros cúbicos adicionales. Entonces, estamos ya bordeando los 27 millones de metros cúbicos. Entonces, con estas Medidas que hemos tomado más, estamos subiendo nuestros niveles de presa, ¿no? En las 10 represas. De decirles que anteriormente las 10 represas no estaban conectadas, por eso se tenía dificultad, ahora están así conectadas, se fortalecen entre las 10. Nuestras redes de distribución también, por eso hemos puesto diferentes válvulas. Con todas las medidas hemos podido salir en 2022, pese a que las lluvias se han retrasado, ¿no? Pero decirle a la población en esta época, si bien nuestra cultura es nuestro carnaval, pues, divertimos de otra manera, ¿no? Hay modos de, de sin deshacer el agua, seamos conscientes, como hemos hecho en San Juan, se da cuenta, ya no hay ya nadie quema, entonces, de la misma manera, se tienen que volver en esos carnavales, que nadie juega con el agua, porque es un agua que tiene un costo, y ese costo sale, pues, de cada bolsillo del de paseño, el alteño, de los ocho municipios. Bueno, me despido de esto, pero sin antes decirle, eh, mi querido hermano, eh, le había ya la, ¿Usted cómo cuida el, ala, el agua? No, definitivamente le digo el tema de la ducha, el tema del lavado de los dientes con un vaso, es algo que de a poco hemos ido ya implementando. Cuesta mucho, lamentablemente hemos, hemos tenido esta característica de utilizar el agua sin ningún eh, problema. Claro, además porque tenemos, Interventor, una tarifa solidaria que uno termina bañándose una hora y la tarifa sigue siendo baja en comparación a otros países, por ejemplo, donde claro una ducha de media hora ya está pensando en cuánto le va a generar de costo a fin de mes de pago de agua, porque las tarifas son elevadas. Y solo para cerrar eso, ¿cómo estamos en comparación a tarifas interventor con otros países? Bueno, sin ir lejos, con otros departamentos, de verdad le digo, estaría yo feliz con la tarifa de Cochabamba, Oruro, Santa Cruz. Nuestra tarifa, decirle al pueblo, a todo el Estado, es la más baja de, de Bolivia. Y la tarifa de La Paz, ¿no? Entonces, con esas tarifas que tenemos, todavía podemos hacer estas nuevas conexiones, compra de tuberías, todo. Pero con las tarifas, realmente estaríamos llegando hasta el último rincón del pueblo paseño, porque todo lo que implica nuevas conexiones o reparaciones es plata, ¿no? Pero trabajaremos en un plan quinquenal conjuntamente con los vecinos, si sí se tiene que subir, porque esta empresa tiene que ser sostenible, hasta ahora, si no fuera la intervención del gobierno de nuestro presidente, y los recursos no sería sostenible. Entonces, tenemos que trabajar en que nuestra empresa, Paseña Alteña de los ocho municipios, sea sostenible. Para eso, tenemos que cerrar todos conjuntos en una nueva tarifa, pero también que no afecte al bolsillo de el, del vecino, ¿no? Será una tarifa consensuada con los vecinos. Y a nivel internacional, que decirle, uh, es la más baja, en otros países tienen medidores que tienen consensores, entonces, que tienen un costo alto. Tienen dos tipos de tubería. Una tubería que es para la ducha y para, la, para el baño, eh, en tema agua no tratada, agua cruda. Y la otra tubería que tienen, agua potabilizada. Entonces, son dos tuberías. Pero lamentablemente, por la misma economía, no podemos nosotros darnos esos lujos. Vamos a llegar, tenemos esa visión, estamos implementando el proyecto eh, alerta temprana, un piloto con los holandeses conjuntamente, donde estamos instalando eh, antenas que nos van a reportar en la brevedad posible y medidores que vecino está teniendo dificultad para llegar en el menor tiempo posible y darle siempre la tranquilidad. Iremos trabajando, pero gracias siempre a la cabeza de nuestro presidente que está subiendo nuestra economía y uno de los aspectos es, es el trabajo conjunto que estamos teniendo con los vecinos, ¿no? Claro que sí, interventor. Muchísimas gracias por estos... Minutos es fundamental tener este tipo de contacto para que la gente vaya a saber informarse de lo que está pasando y también vaya a asumir conciencia que es lo más importante. Tenemos tarifas realmente eh, buenas en nuestra ciudad y debemos valorar eso y cuidar esa agua porque es el agua, por supuesto, que eh, nos da vida, que nos genera muchísimos eh, tipos de eh, resultados positivos. Interventor, muchísimas gracias. Ha sido un gusto entrevistarlo acá en Avia bueno, felicidades al programa Villayala, que siempre un, un programa eh, con la gente popular, con la gente más humilde, y siguen adelante, de verdad, Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Ha estado con nosotros el ingeniero Vladimir Escobar, interventor de EPSAS, brindándonos detalles de cómo están nuestras represas, qué medidas de prevención se están tomando, si es que no se genera un mes de febrero con muchas Lluvias, ya hay muchos aspectos que se han tomado en cuenta, pozos, se han hecho aducciones que van a permitir eh, garantizar el agua para los paseños. Pero lo más importante, y lo decía también el interventor, es la conciencia de cada uno de nosotros para no despilfarrar el agua. ¿No